Esto es pasando con noticias, Toms. Y yo te contaré las noticias más importantes de esta semana. Como la finalización de la serie de Arthur. Que ha estado durante estos 25 años en la PBS Kids. Bueno, finalizará el próximo año con su temporada número 25. Y también regresan los cortos animados en Disney Plus. Esto y muchas cosas más. Empecemos. Bueno, esta televisión se trata sobre Arthur una serie de televisión que ha estado emitiéndose desde los años 90 en la cadena de televisión PBS. Esta serie llegará a su última temporada número 25 el próximo año. Esto lo dieron a conocer los ejecutivos y creadores de la serie. Tristemente, les de esta serie tan, decirlo, longeva de la cadena de televisión. Esta cadena de televisión trata sobre los temas infantiles. Es como acá en Colombia, un señal Colombia donde. Se emiten estas series educativas Esperemos pronto eh, la última temporada y que la disfruten La siguiente noticia trata sobre Ufi El regreso de estos tutoriales de vida En esta ocasión nos contará todo lo que se puede hacer dentro de casa En las situaciones de pandemia Gufre de los años 50 ha hecho estos tutoriales como el manejo de la ira, cómo ir a los olímpicos, cómo ser un jugador de fútbol americano y muchas cosas más. Eso lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Disney. Esta serie será emitida a través de Disney Plus y contará con algunos episodios que nos contarán cómo cocinar en tiempos de pandemia y qué hacer si estás solo. Pero bueno, espero que la disfruten y encuentren la plataforma de Disney Plus. Hey. ¡Bueno! llegará para una segunda temporada este año. Este 5 de noviembre llegarán los nuevos episodios de Animaniacs en la plataforma de Hulu. Pero espera, espera. No te preocupes. En HBO Max hace unos días estrenó la primera temporada con las voces originales. Aparte del cast. Algunos no pudieron regresar por pues ya por cuestiones de negociaciones con la empresa que hace el, el doblaje. Pero bueno, espero que disfruten esta primera temporada y esperaremos con ansias la segunda temporada de Animaniacs. Esa siguiente noticia es más como ¿no? un homenaje a Charlie Boss. Sí, porque le dio por última vez la interpretación en vida al rey de Wakanda. Sí, estamos hablando de Black Panther. En esta ocasión está interpretando una versión de Star Lord. Donde él solucionó todos los problemas del universo en vez de generar problemas, de que. Eh, Tagos destruyó a de la humanidad y demás Bueno, pero eso lo tendrán que ver En la serie What If Que se estrena todos los miércoles A través de la plataforma de Disney Plus Esto no es un comercial pagado Disney, patrocínalos. Pero bueno Espero que disfruten esta serie Que cada vez se va poniendo más emocionante Y nos va dejando un camino abierto Al multiverso de lo que hubiera pasado Si sí. hey. Esta, bueno, es la última noticia Estamos hablando sobre el circuito de animación o cortos animados de Disney Donde le da la oportunidad a los creadores de contenido de su empresa Sacar estos cortos reflexivos o de cosas que están pasando actualmente en el mundo Uno de ellos es de Dinosaurios Bárbaro. Es una historia sobre un dinosaurio que nos da enseñanza sobre el reciclaje Y que tienes que estar eh, limpio Que actualmente ser un bárbaro cochino no es una cosa muy bueno y muchos más estos cortos llegarán próximamente en la plataforma Disney Plus, también pueden disfrutar la primera temporada que se encuentra también en la plataforma que nos cuentan historias sobre el amor, el desamor y sobre pues lo actual, bueno, espero que lo disfruten bueno esto fue Pasa cuando sucede Noticias Fumos, recuerda seguirnos en todas las redes sociales que aparecen aquí en pantalla también dejo un botón de información con la lista de todos los videos que hemos subido aquí en el canal nos vemos en la próxima oportunidad. Esto es para conocer Noticias Tunes. Bye, bye bye. bye, bye.